Allí tenemos en nuestro esquema, en la parte final, un acápite que dice fuente de información, cronograma de trabajo. Y allí en el cronograma de trabajo establecemos, uno, identificación y selección del tema a investigar. Dos, definición del planteamiento del problema. Tres, o dos, perdón, marco teórico. Desarrollo del marco teórico. Cuatro, desarrollo de antecedentes. Y así. Cinco, objetivos, problemas, tipo, nivel de investigación, elaboración del borrador. Todo un trabajo secuencial. Por eso, en toda investigación preliminar hay que seleccionar los libros, las fuentes documentales. La bibliografía que debo tomar en cuenta para desarrollar y finalmente decidir qué teoría o doctrina ¿no? debo desarrollar. Y reitero, la teoría y doctrina debe estar acorde con las dimensiones y con mis indicadores. Porque de allí, luego voy a trabajar mis preguntas, mis problemas, objetivos e hipótesis específicas, esencialmente de mi variable dependiente. Porque la variable de estudio es la variable dependiente. Y esa variable dependiente tiene sus dimensiones. De allí salen los problemas, objetivos e hipótesis específicas. Algunos revisores dicen, no me hable de variable independiente y específica. No, señor. Prefieren trabajar con x y Prefieren trabajar y le dicen variable 1, variable 2. Ya, pero eso ya depende del esquema y las exigencias de cada revisor. Y así, no, las bases teóricas constituyen la columna vertebral. Las bases teóricas es el cimiento teórico doctrinario. Es la doctrina que yo debo saber. Si hablo o investigo sobre crimen organizado, pues debo saber sobre crimen organizado. Debo saber libros, teorías, fuentes. Si hablo o voy a investigar sobre derecho notarial y registral. Debo empaparme, pues no, de derecho notarial y registral. Si hablo o investigo sobre la evolución del código penal en el Perú, pues debo empaparme. Y vamos a encontrar, por ejemplo, que el primer código penal es del año 1836. Por eso debo seleccionar mi bibliografía. Para a partir de allí, desarrollar mis bases teóricas que deben ser de mi pleno conocimiento. Eso es lo que hicimos, ojo, en la semana número 7. Luego, en ese orden, hicimos la semana número 8. ¿No? ¿Están observando? Pregunto si están sí, observando. Doctor, sí, se, sabe, sí se sí. observa, doctor. Ya. Entonces, si Para aquellos que están ingresando recién, estoy haciendo un repaso o retroalimentación, ojo, de la semana 6, semana 7, y estoy en la semana número 8. Para aquellos que recién están ingresando, ya. Para que puedan entender, dirán, ¿qué está haciendo el doctor, el docente? Entonces hicimos la hipótesis. También hay mucha teoría y doctrina. Una hipótesis es un supuesto, es una idea, es una premisa, es una inferencia. Quiero investigar sobre gobernabilidad, sobre democracia, sobre corrupción. Pero yo digo quiero investigar, pero ya tengo la idea. Es la premisa. Es mi punto de partida. Esto es una hipótesis. Quiero investigar sobre crimen organizado. No sé qué investigar. Algunos alumnos, estudiantes, no sé qué investigar. ¿Pero qué tema te agradaría? No sé. Investiga un tema que te guste, que te agrade. Quiero investigar sobre las consecuencias psicológicas del maltrato físico. Las consecuencias psicológicas sobre la violencia familiar. Ah, ya, esa es su hipótesis, pues. Y no confundir con hipótesis de la investigación. Cuando ya estoy en sí en la investigación, allí sí, cuando ya tengo mi título definido, allí sí tengo mi hipótesis general y mis hipótesis específicas. El problema... El objetivo y la hipótesis guardan relación con el título. ¿Y las hipótesis específicas de dónde surgen? Las hipótesis específicas surgen de la variable de estudio. Ojo, reitero nuevamente, la variable de estudio es la variable dependiente. Esa variable tiene sus dimensiones. De esas dimensiones de la variable dependiente es que yo debo elaborar mis hipótesis dependiendo si mi, si mi estudio es descriptivo o es correlacional o es explicativo. Entonces, por eso, cuando hablamos de investigación, hablamos de hipótesis general, hipótesis específica, hipótesis nula, aceptada, rechazada o alterna, también se llama. Y así vamos desarrollando. No, la parte teórica doctrinaria con respecto al tema. La hipótesis es una proposición que aún no ha sido corroborada. Les puse me acuerdo como ejemplo, si yo hablo de colaboración eficaz, no todo lo que dice el aspirante a colaborador eficaz es verdad. Tiene que ser corroborada, es decir, comprobada. Y para ser colaborador eficaz hay un perfil. Es un acuerdo entre el aspirante a colaborador eficaz y los operadores de justicia. Si están de acuerdo, firman el acta, el documento, el compromiso, pero la información tiene que ser fidedigna. ¿Qué debe proporcionar? Datos, apellidos, nombres, montos, números, integrantes, cuentas, bienes de quienes han participado en crimen organizado, actos delictivos, etcétera, etcétera. Tiene que ser corroborado. Igual es la hipótesis. Solo lo pongo como ejemplo. A eso se llama, en la investigación, se llama... Contrastación de hipótesis. cuando voy a contrastar mi hipótesis? Mi hipótesis la voy a contrastar, pero en la tesis. En la tesis. En la tesis, contrastación de hipótesis. ¿Cómo la voy a contrastar? Puede ser con el programa SPSS, versión 25, con el alfa de Cromwell. Puedo emplear para procesar mis datos chi al cuadrado el R o el RU de Spearman, en fin. Pero esencialmente las hipótesis tienen que ser comprobadas o contrastadas ya en la tesis. En el proyecto solo lo ponemos, ¿no? Lo identificamos. Hipótesis general, hipótesis específica, aunque algunos esquemas existen o exigen hipótesis alterna o hipótesis nula. ¿No? Y entonces... Y eso depende, reitero, de la exigencia del esquema de cada universidad o del docente o del revisor. Pero esencialmente las hipótesis van plasmadas en los proyectos de investigación y en las tesis se tienen que comprobar, que contrastar, ¿no? ¿Qué grado de relación pueden tener las hipótesis? Muy alta, muy significativa. Baja, intermedia o nula. Eso no lo decido yo. Eso se procesa luego de las encuestas. En el caso nuestro, la universidad exige el programa esp ss ¿Cuáles serán los resultados? No lo sé. Eso se hace ya en la tesis. Y se le llama data. En la tesis piden la data. Todos esos datos deben ser ingresados. 40, 50, 80, 90, su población, los datos deben ser ingresados. Son 20, 21, 26, los datos deben ser ingresados. Sus dimensiones, sus variables, ¿no? Y a partir de allí se empieza a aplicar ese programa. Bueno, es una hipótesis, es una idea para explicar un determinado fenómeno o situación. ¿La deserción escolar es producto de las malas políticas públicas? Es una hipótesis. ¿La deserción escolar es producto del contexto del COVID-19? Es una hipótesis. ¿La deserción escolar es producto del embarazo adolescente? Es una hipótesis. Y así puedo formular muchas hipótesis, pero de acuerdo a mi tema o trabajo de investigación. Por eso la hipótesis es una suposición que podría o no ser posible. Es una idea o un supuesto. Es una herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico. Son tipos de razonamiento. Pero cuando ya estamos en el trabajo, se llaman hipótesis de investigación. ¿No? Hipótesis de investigación o el trabajo constituye el punto. De partida de toda investigación científica. Pueden ser descriptivas, no dependiendo del trabajo. Pueden ser casuales, explicativas o predictivas. Puede ser correlación o contrastación de hipótesis. Vamos a contrastar ¿no? las hipótesis. Pueden ser deductivas o inductivas. Deductivas de lo superior a lo inferior. Inductivas de lo inferior a lo superior. De lo simple a lo complejo o viceversa. Hipótesis correlacionales, ¿no? Debo ver cuál es la correlación de la hipótesis. Pero eso lo hago, como reitero, finalizando ya el trabajo de tesis o de investigación. También, dependiendo de los esquemas, hay hipótesis nula. Allí está su sigla, HO. Lo que significa que la hipótesis nula no se acepta, sino que se rechaza o no se rechaza. Eso se determina ya en el trabajo, pero algunos esquemas lo exigen ¿no? en el proyecto. En el caso nuestro no, solo trabajamos con los, las hipótesis de investigación. Quizás eso se ve más adelante en la tesis. A eso se llama contrastación de hipótesis. Se debe contrastar la hipótesis general. Si es nula si es verdadera o es falsa, y de igual manera, hipótesis específicas, si son nulas, aceptadas o rechazadas, pero eso reitero, es en la tesis, y así, una hipótesis, es una proposición que aún no ha sido corroborada, una hipótesis, es una afirmación que puede o no ser cierta, la hipótesis permite en el uso del método científico, Existen hipótesis inductivas, deductivas, analógicas. Por eso les decía, no, hay mucha teoría. Hay mucha doctrina. Pero lo cierto es que las hipótesis son importantes. ¿Por qué son importantes las hipótesis? Porque nos sirve para plantear, ojo, para plantear la problemática o temática de estudio. Que luego finalmente de... Y luego de ello... Se va a ver si esa hipótesis puede ser verificada o rechazada. Por eso son importantes las hipótesis en los trabajos de investigación. Y así existen otros tipos de hipótesis de investigación, descriptivas y correlacionales. Nulas, porque son proposiciones que se niegan o refutan. Establecen diferencias. Alternativas porque son posibilidades diferentes o alternas. Si una investigación o una hipótesis nula, si se anula esa hipótesis, debo buscar, trabajar con otra hipótesis alterna o alternativa. Estadísticas, porque permite la transformación de las hipótesis nulas y alternativas en símbolos. Es decir, se pueden procesar en símbolos, signos, Pueden ser hipótesis de estimación, de correlación, de diferencias o medias. De estimación. Se expresa estadísticamente. Se estima que existe una relación significativa. Las hipótesis tienen un alto nivel de correlación. La correlación de las hipótesis son muy significativas. Las hipótesis tienen una diferencia media de 1.5, 1.6. Pero eso, reitero, ya se ve en la estadística final de la tesis. Y no solo eso, también tocamos el tema de la matriz de consistencia. La matriz de consistencia es una estrategia, es una técnica en la investigación. La matriz de consistencia está conformada por columnas o tablas. Que contemplan el problema, objetivo, hipótesis, variables, dimensiones, indicadores, metodología, por citar ejemplo. Por eso, es un instrumento formado por columnas y filas. Permite evaluar el grado de coherencia y conexión lógica entre el título los problemas, las hipótesis, las variables, el tipo, método, diseño de investigación, población y muestra de estudio, según Marroquín. Marroquín 2012, así define a la matriz de consistencia. La matriz de consistencia te permite visualizar, tener una percepción, un panorama del trabajo. Es un cuadro de resumen de su trabajo de investigación. Por eso algunos teóricos dicen que teniendo la matriz y la operacionalización de variables, el investigador ya debe tener el 50% de investigación entonces hay que desarrollar luego el planteamiento el problema general el problema específico la justificación la importancia, los objetivos los antecedentes, las bases teóricas la metodología entre otros no por eso es una herramienta metodológica que te va a servir para ordenar para dar una jerarquía para darle una categoría al trabajo de investigación. Y es así. Existen diversas matrices de consistencia. ¿Qué es lo que observamos? No? La matriz de consistencia. Ojo. Es el espejo. La matriz de consistencia. Es el resumen. Es la estrategia. Es la técnica. En donde se resume el trabajo en sí. Conformado por tablas. Columnas. Que resumen el trabajo. que contempla? Problemas. Objetivos. Hipótesis. Variables, indicadores, metodología, población, muestra, etcétera. Ese es un modelo. Este es otro modelo. El siguiente que observamos también es otro modelo, porque así lo exige la universidad o el revisor. Otro tipo o modelo de matriz de consistencia, ¿no? El tema es incremento de violaciones sexuales y la despenalización del aborto en el Perú. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis columnas, dos filas y tres en algunos casos, ¿no? Y así hemos hecho el repaso de la semana ocho, ¿no? Taller de investigación, hipótesis y matriz de consistencia. En la semana 9 hicimos las variables, que fue uno de los temas que hicimos al inicio. Hoy nos ha permitido tener un avance en el punto que dice identificación de variables. Allí, en ese punto. Y entonces las variables pueden ser, en el caso nuestro, independiente, dependiente. Pero hay otros tipos de variables, intervinientes, determinantes, como el sexo, la edad, el género. Las variables, por su naturaleza, pueden ser cualitativas. ¿Por qué son cualitativas? Porque no tienen carácter numérico. Las variables cualitativas no tienen carácter numérico. Se llaman nominales y ordinales. Mientras que las variables cuantitativas sí tienen carácter numérico, también reciben el nombre no de ordinarias, discretas, continuas, pero sí tienen el carácter numérico, ojo, porque se pueden cuantificar, se pueden medir. Mientras que las cualitativas reciben el nombre de nominales, ordinales, no tienen carácter numérico. Las cuantitativas sí tienen carácter numérico, discretas o continuas, se expresan en cantidad, en números, en cifras exactas, pero también se pueden descomponer en décimas, céntimas, milésimas. Pero también las variables pueden ser variables con definición conceptual. La definición conceptual es la definición de esa variable Si mi variable es crimen organizado pues debo buscar un autor que defina el crimen organizado y la definición operacional si mi tema es el crimen organizado en la ciudad de Ica ¿dónde va a operar? va a operar no en la ciudad de Ica y así hay otros tipos de variables o conceptos de variables. Una variable es una entidad. Una variable tiene valores. Una variable es una constante. Por eso se llama variable. Porque varía, es una constante. Cambia. Y como les decía, las variables pueden ser, en el caso nuestro, independiente y dependiente. Pero también existen otros tipos de variables. ¿Cuáles son esos tipos? de variables. Como podemos observar, pueden ser variables intervinientes. Pueden ser también variables determinantes. Si mi trabajo lleva como nombre el incremento de la violencia sexual, Y la delincuencia juvenil en el cercado de ICA 2021, tengo mis dos variables, ¿no? Entonces, violencia sexual y crimen organizado. Delincuencia juvenil. Ah, entonces, posiblemente las variables intervinientes pueden ser la edad, el sexo. Las determinantes, la violencia sexual o el abandono, pero eso se ve de acuerdo al tipo o el nivel del trabajo de investigación. Por eso reitero, en el caso nuestro, trabajamos con dos variables, pero no significa que sean las únicas. Existen otros tipos de variables. Las variables. Las variables pueden ser manipuladas, ¿sí? Cuando son manipuladas se llaman diseño experimental. En el caso nuestro, el diseño nuestro no es experimental. Lo hacen otras áreas, otras carreras, medicina, ciencias de la salud, farmacia. En el caso nuestro en derecho, el diseño de investigación es un diseño no experimental. ¿Por qué es no experimental? Porque no se manipulan las variables. Cuando identificamos las variables, no las cambiamos, no las manipulamos, se mantienen. Es más... De esas variables salen las dimensiones o bases teóricas. Pero sí hay otros tipos de variables, ¿no? Que pueden ser manipuladas en los casos de investigaciones experimentales o científicas. Una variable es una característica. Una variable es una cualidad, es una propiedad que puede ser observada como tal. La variable cualitativa. Las variables cualitativas reciben el nombre de nominales y ordinales. Nominales porque reciben un nombre. Ordinales porque reciben un orden, una jerarquía, una sucesión. Mientras que las variables cuantitativas el nombre de discretas y ordinarias. ¿Por qué? Porque expresan peso. Población exacta, pero también se pueden descomponer en cifras. Una variable también es un atributo. Una variable es una constante. Pero también existen otros tipos de variables. Modelo causal, llamada variable independiente, variable interviniente, extraña, dependiente. Por eso le decía, depende del nivel de estudio o de exigencia de cada esquema. Diseño de estudio, variables activas, variables atributos. Por la unidad de medida, variables cuantitativas y cualitativas. Por eso las variables cuantitativas pueden ser medidas, observables, son numéricas. Las variables cualitativas no pueden ser medidas. Variables continuas, variables categorizadas o discretas. A su vez son constantes, dicotómicas o politómicas. Y así hay mucha teoría y doctrina de variables. Para Hernández, propiedad que tiene una variación que puede medirse o observarse. Para Carrasco, conjunto de propiedades, cualidades y características. Para Pino, las variables nos indica que los objetos o cosas tienen la capacidad de modificar su estado actual. Para Supo, es una característica, es un atributo, es una unidad de estudio. Y así existen concepciones diversas. Variables estadísticas, las cuantitativas, reciben el nombre de discretas y continuas. Las cualitativas, nominales y ordinales. Discretas y continuas, ojo porque se expresan en números, se expresan en cifras, se pueden descomponer estadísticamente, mientras que las cualitativas reciben el nombre, un género, un orden, un estudio, una jerarquía. Por eso nominal un nombre, ordinal un orden, una secuencia, una jerarquía, discreta porque se puede expresar en números, en cantidades exactas, continuos porque se pueden descomponer, la estatura 1.80, el sueldo 1.240, 3.500, pero cuando yo digo número de hijos, 3, 4, población de Ica, 100.000 habitantes, número de computadoras, 3, 4, 10, 20, pero también tipos de variables, según su naturaleza, no teoría y doctrina es que viene a ser lo mismo, cuantitativas se expresan en valores o números. Pueden ser discretas o continuas o continuas. Cualitativas se expresan en forma no numérica, dicotómicas y politómicas. Dico, dos, se expresan en solo dos clases o categorías. Politómicas se manifiestan en más de dos categorías o clases. Entonces, es el tema de las variables de estudio. Mayormente encontramos variables cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas son discretas y continuas. Discretas porque expresan números, cantidades, se pueden medir. Discretas porque los números se pueden descomponer en cifras, estadísticas, decimales. Las cualitativas son nominales y ordinales. Nominales porque ofrece, ofrecen un nombre, Ordenales porque ofrecen un orden, una secuencia, una jerarquía. Y entonces, eso es lo que nosotros hemos desarrollado a lo largo de, nuestro, de nuestras semanas que hemos desarrollado. Y entonces, hemos hecho la retroalimentación o reforzamiento que nos toca el día de hoy. Presentando avance del proyecto de investigación. El examen está programado para las ocho y media.